Cuando yo te vi, a mí se me paró el corazón Si te vuelvo a ver, se me vuelve a parar La respiración